Mujer de fina bravura Mi prieta brava venía a bailar el danzón Mujer de fina bravura Mi prieta brava venía a bailar el danzón <ríe> Queridos Amigas y amigos de Estereofónica, por favor, pásense a oír la entrevista que hicimos con Giovanna. Está fantástica. Nosotros somos La Pambelé. y los invitamos y las invitamos a que se pasen por nuestras redes, por sus plataformas de streaming favorito y se gocen el primer round. Nuestro primer disco, nuestro disco debut de Salsa Dura Salsa Brava, pa ti, pa mi, pa él, pa Givo, pa todos. Apreta nalga, aprieta el vaso, no vaya y quede sin zapatos, Para todos nuestros seguidores de Estereofónica que están conectados con todos nuestros artistas musicales y qué mejor que empezar con muy, pero muy buena salsa. Hoy tenemos una de esas agrupaciones que nos sorprenden por la buena música, hablamos de la pamela, ¿eh? pura salsa brava. Nos acompaña Miguel Rebolledo, el cantante de esta agrupación, y Camilo Toro, el pianista. Muchachos, bienvenidos a Estereofónica, aunque faltan varios, pero varios eh, de sus otros eh, compañeros o artistas que los acompañan en esta gran agrupación. Muchas gracias Estereofónica por invitarnos, es un placer para nosotros, parte de la representación de la Pambelé estar acá. Somos nueve músicos en tarima, eh, una cantante, Lorena Jiménez, y, y traemos Salsa Dura, Salsa Dura para Bogotá, Salsa Dura para Colombia, Salsa Dura para, para Estereofónica. Bueno, Miguel, eh, Salsa Dura, definitivamente, porque es una agrupación que nació en plena pandemia, en Chapinero, uno de los barrios emblemáticos de Bogotá, y... Hay una historia, digamos así, interesante detrás de todo este proceso pues que ustedes han venido trabajando y que de hecho también me recuerda a, a la Orquesta La 33, que también nació en Teusaquillo, pues donde realizaban allí sus primeros ensayos en la calle 33. Hablemos un poco de esa historia. Pues imagínate que Camilo y yo somos eh, de estos jóvenes noventeros o... o... Crecimos en los noventas y crecimos oyendo toda la influencia de la salsa newyorquina de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los acetatos que habían en la casa, del vecino, porque eso era lo que se oía en, en nuestras épocas cuando pelados, se oía salsa, salsa de la que se producía eh, con orquestas grandes, en bloque, en muy buenos estudios, que tenía un sonido particular, que hablaba y retrataba lo que pasaba socioculturalmente alrededor de esas personas que le interpretaban y que la componían. Y 32 años después, <ríe> Camilo y yo nos conocemos y, y de hecho mencionó 32 años después porque el mejor amigo de él y mi mejor amigo es la misma persona y con mi mejor amigo nacimos en la misma clínica. Y desde que somos muy pelados me está diciendo, oye, yo tengo un amigo pianista, y a él le está diciendo, oye, yo tengo un amigo percusionista, pues deberían verse para hacer algo. Y 32 años después fue que decidimos conocernos. Nace La Pambelé en un, en un ambiente muy agitado, en una realidad muy agitada, pandémica, pospandémica y como abriéndose otra vez todo el, el sector cultural a las presentaciones, a, a componer y cambiar frustración ¿no? como que los proyectos musicales quietos, la industria musical quieta, nuestros socios también cada uno mirando cómo sobrevivir, entonces todos los otros proyectos que tenemos como que también entran en un proceso de pausa y de, y de lentitud y Camilo y yo decidimos pararnos frente a lo que se viniera porque quisiera, queríamos llevar la salsa de nuevo a la realidad sonora de los que sobrevivimos a la pandemia. De la gente que quedó aquí, la que quedó parada, pues vamos a llevarle salsa. ¿Por qué salsa? Porque es con lo que crecimos, porque es lo que más nos hace vibrar como músicos y después de haber atravesado nuestras carreras distintos géneros, distintos proyectos, llegamos a hacer lo que más nos gusta y lo que se nos da la regalada porque... Eso nos dejó la pandemia, ¿no? Como que ver, si uno no viene a hacer lo que quiere hacer y lo que le gusta hacer, pues la vida se puede complicar y la vida es un ratico chiquitito, ¿no? El COVID nos hizo ver esto y grabamos... O sea, nosotros nos conocemos en febrero del 2021. En junio 18 del 2021 estrenamos la orquesta con siete temas propios y cuatro covers. Uh -huh. eh, en, en, en un concierto que llenamos, o sea, que, que fue muy raro para nosotros, pero era lo que tenía que pasar porque la gente al estar encerrada y al abrir un poquito las puertas y al ver una banda nueva y una banda de salsa nueva, ¿qué fue lo que pasó? Que se llenó el lugar. Y ¿sabes que se llenó de grandes amigos y grandes parceros? Dentro de ellos, por ahí, había personas de La 33, que dijeron y abrieron los ojos así como ah los muchachos y bueno aquí estamos también como apostándole a esta a este género que ya tiene muchos años pero que no se nos olvida no como que uno sigue gozando la salsa y no solo la salsa de ahorita sino sobre todo en nuestro caso la salsa de antes por eso es que hacemos salsa dura porque la salsa que nos gusta es esa salsa que va del 62 como al 70. Y aquí te voy a pasar al maestro Camilo Toro Morato, quien es el que eh, al, al conocernos me llama un día y me dice, Miguel, yo tengo que hacer una tesis para poder graduarme de la universidad y la voy a hacer sobre la pambelé y se crea todo un concepto So, de sonido y de investigación musical para hacer la salsa que hacemos, la salsa que nos gusta. Te lo presento, Camilo Toro. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Camilo. Bienvenido a, a Estereofónica. Contentos de, de, de bueno, que hayan atendido definitivamente esta invitación. Y como lo mencionaba eh, Miguel, eh, Camilo, bueno, estas influencias musicales de la salsa neoyorquina, eso del movimiento salsero de los 60 a los 70, toda esa tradición salsera en Colombia, podríamos decir que son eh, puras raíces de la, de la salsa dura, Camilo. Sí, sí, eh, bueno, Colombia fue parte también de esa historia, incluso en Nueva York, ¿no? Siempre. Los colombianos estamos en todo lugar y por allá habían un par de personajes que estaban en el momento y en el lugar indicado para describir la historia. Entonces pues yo creo que mundialmente cuando se habla de salsa Colombia es uno de los países que figura por su historia en los 70s y en los 80s y, y, y digamos que personajes que estuvieron ahí interactuando y tocando con los grandes. Eh, como lo fue Eddie Martínez, como lo fue Francisco Zumaqué, como lo fue Yo de Madrid, y orquestas conformadas ya como tal, como Frucu y Sus Tesos, como los Latin Brothers, como eh, todos ellos que también estuvieron en Nueva York, nosotros eh, somos amigos muy cercanos de Gustavo García Pantera, y, y, y él, cuando nos sentamos a hablar con él, él nos cuenta historias, de cuando se sentaba a tocar con Larry Harlow, con, con los de Fania, entonces yo creo que Colombia siempre estuvo muy presente ahí, por lo tanto, Colombia tiene una tradición salsera durísima también. Eh, Colombia es un, un, un país en donde la salsa se, se desarrolló, tuvo lugar, tuvo casa, Cali, Barranquilla, hay ciudades súper salseras, entonces, pues ahí vuelvo a lo que decía Miguel, yo creo que es parte de todos, no tú, tú, tú pones un disco de salsa y lo baila el viejito, lo baila el joven, lo baila el de la tienda, lo baila el señor rico, lo baila el pobre, o sea, el, la salsa digamos que es demasiado plural porque hace parte de nuestra historia. Nosotros también somos un país eh, latino y, y, y con influencia antillana, con influencia caribeña. Entonces, eh, yo creo que eh, también es un poco mirar hacia esa época de la salsa que se creó en Nueva York, pero que también se desarrolló en Colombia y aportarle un poco como, como a esto. Tú mencionabas también un poco como ser una orquesta de Bogotá, Bogotá siendo como tan del interior, tan lejos del mar, tan lejos de como de, de, de las costas y de los lugares donde la salsa en teoría ha sido capital, pues también yo creo que merece tener como una escena súper fuerte de orquestas de salsa. Ya han habido varias que han hecho un gran trabajo a las que apoyamos y admiramos, pero nosotros dijimos como bueno, ¿por qué no voltear a mirar a este género y, y, y, y poder escribir un poquito también de, de, de lo que se ha hecho? También la salsa ha sido muy explorada por otros lados, ¿no? Ha sido muy mezclada con muchas cosas, ya en más de medio siglo de desarrollo le han metido, le han quitado, le han puesto apellidos, le han puesto colores. Entonces, la salsa de tal color, la salsa de tal estilo, la salsa no se gueta, que está buenísimo porque ayuda mucho a desarrollar eso. Pero nosotros, en lo específico, la Pambele quiso mirar un poquito como a las raíces de, de donde salió, a pesar de que la salsa no es una música propia, la salsa es una mezcla de muchas cosas, de ahí su nombre, ¿no? Entonces, poder mirar un poquito como a esa época en donde... En donde pues tuvo como su, su, su momento de oro, tanto en Nueva York como en Colombia, como en Puerto Rico, como en, como en todos los países donde se, se desarrolló. Ahí fue donde nosotros quisimos voltear la mirada para, para basarnos en nuestras canciones y, y tratar de componer y, y de tocar un estilo de salsa muy específico que era este que tú llamas salsa durísima, que, que también ayuda un poco como a recordar a, y a añorar esas épocas para los que la vivieron. Y a los que no la vivimos y no la contaron nuestros viejos y, y, y, y, y las veíamos de chiquitos bailarla, pues también como que nos trae un, un momento muy específico de nuestras vidas que yo creo que a cualquier colombiano lo hace vibrar. Puedes escuchar un, un, un, un, el preso, escuchar la rebelión, cualquier canción de salsa colombiana o neoyorquina, también escuchar cualquier tema de Willy Colón, de la Ode, pues como los, los grandes de Fania y, y de ahí para abajo, pues muchísimos más. Ustedes son artistas muy, pero muy jóvenes y, y el hecho de formar una orquesta en plena pandemia definitivamente se necesita mucho valor, mucha determinación. Quiero preguntarles también eh, por esa puesta en escena, ¿no? Los acompañan nueve músicos más, ¿no? Eh, hablemos un poco también de esa música en escena, el timbal, del bongo, los coros, bueno, todo eso que, que también los acompaña. Era muy lindo ver... O oh, oh. para nosotros, parte de nuestra inspiración es sentarnos a YouTube a ver conciertos del pasado, ¿no? De Tito Puentes, de Eddie Palmieri, de Héctor, de Marcolino Dimon aunque no hay, ¿no? De Marcolino toca rebuscar toda la información que hay, pero viendo eso nos dimos cuenta que la salsa se trata de el barrio, de la comunidad, de los amigos, de, de este... De este Don de persona, ¿no? De, de, de este compartir en comunidad. Y justo cuando Camilo me pregunta, bueno, ¿a quién llamamos para montar esta orquesta? Yo le respondo, Men, que todos sean amigos tuyos y que te gusten a ti como tocan. Y de hecho, Camilo arranca a llamar músicos que no precisamente son los músicos del instrumento que tocan en la pambelé. Es decir, el timbalero de la pambelé es más conguero y, y marimba que timbalero. ¿Pero qué pasa? Tiene un don de persona y una, y una filigrana por la salsa que puede tocar el timbal y que no solo puede tocar el timbal, sino lo hace majestuosamente. De igual forma pasó con John Amina, que viene de la música del Pacífico, y lo sentamos a tocar salsa dura y pura en las congas. ¿Por qué? Por su don de persona, porque con Camilo ya habían tocado, porque, porque la salsa es universal, a todos nos tocó, todos hemos gozado una pieza de salsa y sobre todo los músicos como que, y los percusionistas, hemos estudiado mucho este ritmo. Eh, lo mismo pasó con Juliano. Lo mismo que es nuestro bongocero, que es una persona que viene de la música colombiana y, y del tambor alegre y, y de la tambora. Y de un día para otro dijo, bueno, ok, voy a investigar el bongo y toda su cultura y se mete en un trabajo de investigación y comienza a tocar y a cantar. Y eso ha generado que la pambelé en tarima sea solo alma, solo, solo ganas, aparte de la música, ¿no? Esa puesta en tarima es muy energética, estamos tocando salsa, por lo tanto el baile hace parte de, de, del mismo canto, del, del mismo show. Y dentro de nuestro... Tenemos a Lorena Jiménez, que no solo es música, sino también bailarina, productora, flautista, la cuota femenina de la pambelé Belé, eh, que hace que haya un contraste claro en nuestro show. Entre mi voz, una voz que habla sobre lo que está pasando alrededor eh, socioculturalmente hablando, y la voz de Lorena, que tiene una voz, pues ya sabemos que está pasando socioculturalmente alrededor de las mujeres, de este despertar, eh, y está ahí, puesto en la, en la tarima, en la pambelé. Eh, tenemos a Camilo, que Camilo viene, del, de, de, bueno, viene de la música completa, pero también... Le ha tocado mucho la improvisación, el jazz, eh, la música clásica. Entonces de repente estás oyendo la pambelé, Salsa Brava y viene un solo de Camilo y la gente dice, pero ok, ahora están tocando Latin Jazz. Y, y, y sí, sí, estamos tocando Latin Jazz, pero como muy bien lo dijo Tito Puentes, el Latin Jazz no es nada más que salsa. Entonces aquí estamos, aquí estamos con este show en vivo, dándoselo a conocer a todo Bogotá. Este, es, O sea, cumplimos el primer año en junio, del 2000, en junio del 2021, el 18 de junio del 2022 cumplimos un año. Y nuestra tarea ahorita ha sido llevarle ese show en vivo a las personas, ¿no? a las tarimas, a los bares, a los circuitos entre Chapinero y Palermo, que fue donde, donde se concibió este disco. Y queremos abrir nuevos espacios, ¿Qué tal llevar la salsa a Kennedy? ¿Qué tal llevar la salsa a Ciudad Bolívar? La salsa que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque la salsa siempre ha estado en el barrio y siempre estará en el barrio. Uh -huh. Pero hace muchos años no vemos eh, una salsa barrial que se quede ahí en el barrio. Digamos que los muchachos de La 33 tienen un par de temas que están ahí en la tienda, en el barrio. Y eso es a lo que le estamos apostando a a que la salsa colombiana y a que nuestro, nuestro género, el que más nos gusta, vuelva a la realidad de las personas, no solo por la radio, sino también por cómo se ve, por cómo se siente, ¿no? Uh -huh. Por la comunidad que lo baila y lo vibra. Claro, claro que sí. Además que esto dio como resultado ese, bueno, este disco, el primer round. Así que, bueno, yo los invito a, a, a ver si, si podemos escuchar algo de, de, de primer round. Sí, pero yo te quiero mencionar antes cuatro nombres muy importantes. Bueno. Se sí. llama Daniel Mitchell y Mario Galeano, uh -huh. quienes fueron nuestro, nuestro estudio y nuestra casa de producción para hacer el primer round, Mambo Negro Records. Increíble sitio. Después viene Eric Banta, que cree en La Salsa y que cree en nosotros desde Nueva York, The Names You Can Trust, y dice... Ok, yo le voy a apostar a la salsa y les voy a hacer un LP, un acetato grande, y un 15 pulgadas, 7 pulgadas es la cosa. <ríe> um, y después viene Mateo Ribano, quien ¿Sí? hace todo el concepto visual de la Pam eh, todo su, su arte, y a ellos, pues muchas gracias, y... A estereofónica, aquí le va parte de El Proverbio, que es nuestro segundo tema compuesto con Camilo. Lambón siempre es traicionero A la hora de contar monedas Los judas llegan primero Acústate que te andan velando Todo halago tiene su precio Ficha tocada Ficha movida Del falso al halago En la calle hay poco noble y mucho cretino. El ego fatal, cuídate, mi amiga. En la calle hay poco noble y mucho cretino. Ficha tocada, ficha movida, del falso halago, líbrate. Cuando camino por barrio, un paso al frente mira atrás. digo cuando camino por barrio, un paso al frente mira atrás. Confiarse ni de la sombra, no se celebra hasta que se logra. Ahí, y se te nota la mañana confiarse ni de la sombra, no se celebra hasta que se logra, y así sucesivamente… Así sucesivamente ponemos a gozar a Bogotá completo. Um, pero, ¿sabes? Es la primera vez que hacemos todo el proverbio sin todo el combo y es como... <risa> <risa> ¡Excelente! También... Muy, pero muy bien. Muchas felicitaciones. Se escuchaba muy, pero muy bien. Quiero preguntarles, eh, Miguel, Camilo, con respecto a las letras, ¿no? Hablan algunas sobre la crianza, la tendencia también a intentar estar en ventaja de los demás. ¿Ustedes llegan con mensajes, quizás... Eh, un poco sobre ese inconformismo. Sí, eh, bueno, como lo decía Miguel yo creo que este género siempre se ha tratado de describir lo que uno ve en el día a día. Eh, durante mucha época también tuvo eh, su carácter social y de denuncia, ¿no? También, porque no? Se le canta al amor, al desamor, a la vida, a la muerte, a la dinámica de vivir eh, tanto como en un pueblo y en el campo como en la ciudad y su crimen. Nosotros en este caso pues creo que todos al ser colombianos sabemos lo que ha sido enfrentarse como de frente a vivir en una cultura como de, de el aventajado, ¿no? Como nos enseñan a criarnos y nos enseñan también a que eso es bueno, que, que, que ganárselas todas es bueno. Y yo creo que seríamos un país muy distinto si se nos dejara enseñar que es bueno sacarle provecho a la gente, que es bueno ponerse de primero uno, querer ganárselas todas, querer sabérselas todas, eh, y lo que inicialmente comienza como cuídese de, que, de la gente que se le mete a usted en la fila se va volviendo a medida que uno crece con el si usted rápido antes de que se meta el otro, ¿no? Entonces esto, eh, eh, esto es algo que a todos nos ha tocado, a mí y a mí, sobre todo en el, en el... tristemente en el aspecto musical, eso se ve muchísimo. Entonces pues esta que fue una de las primeras canciones que hicimos también tenía ese carácter como de hey no! Eso de golpe no está bien uno ser el que se las quiere ganar todas más bien hay que cuidarse de esos avispados porque por tenerlos en el poder es que este país está así como está, ¿no? Entonces esa letra que mencionas es, es, es algo muy especial y que pues siempre... Eh, pensaremos, siempre cantaremos y siempre no lo pondremos de bandera y es que de golpe no se necesita ser el más avión de todos a veces eh, dejar pasar a alguien está bueno a veces pensar en el otro está bueno a veces dejar un poco de lado ese egoísmo también está bueno entonces como te lo decía, las letras narran nuestras vivencias ¿no? o sea, amigo y yo no cantamos de nada que no hayamos vivido sencillamente son historias que a veces tienen nombre y apellido hay otras que tienen lugar y fecha que pasaron y se vuelven una canción Bien, le cantamos mucho, Camillo, bromeamos y, y decimos: Sí, nosotros dos muy salseros, muy parados y lo que quieras, pero también tenemos un lado hacia el amor y hacia, y hacia nuestras parejas muy marcado. Y de pronto también encuentras letras como Tu Bravura, uh -huh. que es, es el bolero del disco, ¿no? Los discos de la salsa del 62 al 75 traían un formato eran más o menos siete u ocho temas y tú en esos siete u ocho temas encontrabas un chacha, un bolero, un par de salsas bravas, encontrabas una canción a los santos. Nosotros decidimos hacer lo mismo y en nuestro bolero, que se llama Tu Bravura, básicamente le escribimos al amor, al amor descontrolado que, que durante mucho tiempo lleva en control y en, y en será que yo sí estoy en el amor y que cuando se da cuenta de la realidad real se entrega el amor y, y no importa ni la distancia ni la locura, te amo y aquí vamos. Entonces, sí, son las... Básicamente es nuestra piel, carne y hueso puesta en, en la composición de las letras de la Pamelea. Bueno, las plataformas de streaming ya lanzaron este disco, el prim, eh, primer round, eh, el pasado mes de abril. Y eh, mientras tanto, pues ustedes están analizando también para lanzar dos versiones en vinilo. ¿Qué nos pueden decir de esto? Y, y también sobre las presentaciones, ¿no? Porque eh, ya tuvieron un par de presentaciones, viene otra para que mm. pues eh, nuestros seguidores también puedan ir y, y poderlos ver, acompañar. Pues te cuento que el primer round, sí, se estrenó digitalmente el primero de abril. Pero como toda la salsa eh, tiene su formato físico y tiene su formato... Digo como toda la salsa vieja, tiene su formato físico en acetato. Y todo el proceso para hacerlo en acetato, desde la grabación, la mezcla y el máster, se hizo analógicamente para poderlo poner en un acetato. Es decir, todo el primer round está grabado en cinta, pasado por máquinas... Eh, análogas para llegar a estos acetatos que name you can trust y eric banta nos creen desde new york y dicen ok yo los prenso ya puedes encontrar en nuestras en nuestras plataformas en nuestro instagram el link para hacer el pre order de el 7 pulgadas porque pre order porque ahora imprimir o oh, Prensar estos discos se demora un montón de tiempo Y este 7 pulgadas, que es de los discos más chiquitos Solo trae dos temas El proverbio y traigo el bongo Va a llegar a Colombia en junio Pero desde ya se lo puedes comprar directamente A Name You Can Trust en New York Y apenas salga de El Horno llegará a tu casa Ese es el primero que llega en junio Y solo trae dos temas El segundo disco es un 45 Ya con un LP, un long play, perdón, <risa> se me confunden las revoluciones, la pulgada, pues cuál es cuál, pero llega el LP con los siete temas, el arte de Mateo Rivano, porque si bien la música suena como suena, como nos vemos, Mateo lo hizo impecable, llega con su arte, llega con un insight eh, y llegará en diciembre, ese pre-order, eh, lo puedes hacer más adelante en nuestra página y ya llegará los discos en físico aquí a Colombia. Eso sí, del 7 pulgadas solo llegan, eh, creo que son 85 copias y el disco grande llegarán 100 a Colombia. El resto va a estar en todo el mundo, entonces a todas las personas que están ahí conectadas con Estereofónica, pues les comentamos eso, si usted está por allá en Londres, Ojo, que allá hay discos de la Pambelé, pero no hay muchos. Entonces vaya y agarre su disquito, coleccionelo, que se vienen cosas muy bonitas también. Yo sé que Camilo ya mencionó a Gustavo el Pantera, quien era el trombonista de Fruko y sus tesos, ¿no? Para poner en contexto a la gente que nos está oyendo. Después de estos dos discos que llegan de Neb You Can Trust, la promesa es llevarles algo con el Pantera. Entonces, ¿qué viene para la Pambelé? Aparte de estos dos discos, música, música pareja, para todo el mundo. ¿Qué música? Salsa. ¿Cuál salsa? Salsa, sin apellido. Dura, salsa dura. Salsa, exacto, <risas> la que conoces, la dura. Y este miércoles, eh, miércoles 18 de mayo, estaremos en el Parque Bicentenario con eh, eh, la Noche de Museos Bogotá. Ahí estaremos, invitadísimos, invitadísimas, a pasarse, a gozar un rato, a conocernos, a vernos a vernos con nuestros, nuestro combo completo, que eso es eso es una delicia porque es como montarse en una nueva voladora de pura salsa. Bueno, ¿ustedes cómo ven en un futuro el género? <risa> Muy bueno, aquí es donde toca usar los poderes adivinados. <risa> y resucitar, no pues... Eh, ¿Qué queremos? Te contesto, ¿qué queremos? Queremos que, que esta salsa vuelva a ser parte, como también, no solo de los escenarios grandes, porque ya lo es, pues tú lo has dicho, hay muchas orquestas, o sea, esto no lo inventamos nosotros, este género ya está hecho hace años, ya está madurado, no le estamos metiendo ni sacando, solo lo estamos reinterpretando. Hay muchas orquestas muy duras, músicos durísimos, Colombia es un lugar donde tú levantas una piedra y salen músicos y todos pueden tocar salsa perfectamente, eh, vivimos en, en un paraíso cultural de músicos. Entonces pues eh, que sería bueno que quisiéramos nosotros que todos estos eh, sonidos de la salsa vieja pudieran volver a empezar a sonar no solo en los grandes escenarios porque de alguna u otra forma la salsa se ha, se ha trasteado un poco como a grandes festivales, tarimas muy grandes, quisiéramos volver a, a encontrar orquestas full formato sonando en un bar de Chapinero, en un bar del centro, en un bar del sur, en un bar del norte, no solo en Bogotá, eh, en toda Colombia. Eh, quisiéramos como volver a, a, a ver como el hype que había en, en, en su época por este género que a pesar que nunca ha muerto, ha vivido todavía en la, en la nostalgia y en la curiosidad de los melómanos, de, de los salseros viejos que le muestran a sus hijos y les enseñan a, a, a amar a, al sonido del trombón de Willy Colón y de Johnny Colón y, bueno, y, y, y de todos los duros de, de la época pero pues también que vuelva a ser una vaina comercial que, que, que se consume en el día a día como, como lo era Back in the Day. Entonces pues quisiéramos como que, que Colombia y en general pues Latinoamérica, el mundo se volviera a llenar de, de, de salsa como lo fue en esa época, ya que vivimos en un paraíso musical lleno de gente durísima que igual lo está haciendo, ¿no? O sea, salsa en Colombia ya está para votar, todavía se hace, todavía suena se produce, se graban todos los años discos y discos de salsa, se crean orquestas, no es sino ir a un festival, ir a un salsa al parque como para seguir viendo propuestas nuevas, ir a los bares clásicos de salsa acá de, de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, para ver que todavía hay orquestas, que todavía hay gente que se la juega por esto, pero entonces nosotros con la Pambele queremos aportar un granito de arena que esto pueda ser más posible, también poder sacarlo y mostrarlo en, en, en otros escenarios y, y, y apostarlo un poquito como a esto. Bueno, Miguel, Camilo, gracias por acompañarnos en Estereofónica, muchos pero muchos éxitos, y bueno, a nuestros seguidores, recuerden acompañarlos en el Parque Bicentenario el próximo miércoles. Eh, bueno, esto será en la noche, me imagino, noche de los museos, definitivamente. Sí, las, sí, como a las seis y media de la tarde. Muchas gracias a ti, Giovanna, por invitarnos, por abrir estos espacios a Estereofónica, por por visualizar a los músicos que, que es, siempre han estado y siempre necesitarán visualización muchas gracias nos vamos con este pedacito del avispado que dice así mira, pillado, tu cuento buena disco rayado te meten en la fila siempre quieren lado pero yo ya te conozco como diablo y que no que va gracias estereofónica cuídense mucho y nos vemos por ahí bueno y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales facebook e instagram estereofónica twitter y youtube arroba estereofónica wow increíble y nosotros somos arroba la pambele. I'm <laughs> sorry.